Yo, pega en la calle, en la radio Pega en la calle, en la radio Hey, pega en la calle, en la radio suenan en el club, en el estadio Sigue en el bar, un empresario, empresario. Estalla y, y en encontrar. Si no su monica move, move to the back, move to the back No vaya sin respetar, no eres su monica Move to the back, move to the back, move to the back No vaya sin respetar, se, respeta, se pone de adicta, fuerte, se es una santa ya quiere jugar conmigo, que seamos amigos. Es una santa ya quiere jugar conmigo, que seamos amigos. Estoy buscando algo serio, sin compromiso, algo que salga conmigo, que el ocho perrico no le moleste, le guste el fuerte olor, olor Bares tan bikini flojo, en la calle está dura, mi amigo es el jefe. Risas te ríes, tu culo compré. Cuidado manita, anda con el. Pegan en la calle, en la radio, suena en el club, en el estadio, siguen en el bar el empresario. empresario. Estalla y cae en contrario eres si un monica? Move to the beat, beat, No me das un monica? Move to the beat, beat, No me das el respeto. Pones eso a dicta, fuerte sentimiento. Ella vio el mafioso llegar y lo mueve. Llegué con el combo, el demonio, la nueve. Negro con son mío para ustedes y se atreve. Jalan de la cuerda entre 15 y no pueden. Yo soy el más duro porque el duro está conmigo. Lo viví caliente en la nieve. Sin abrigo, no pueden juzgarme si no hay testigo. Que se muera el juez. Ella es mi castigo, vamos a darle. La volví a tocar sin preguntarle. Dedo en el gatillo, apuntar, dispararle. Cuidado en el click, la amiga no va a salvarla. El salvaje es montarla, domarla. Eres su monega. No a back de back back back back back back back back back back back back back back back back back back back the back back